¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo de protoformas y neoformas o más bien formas antiguas y formas futuras compañeros estoy de vacaciones otra vez me he ido una semanita más a la playa así que voy a haceros algunos vídeos así eh, para reaccionar a nuestro increíble fandom artístico que es una barbaridad y como se ha filtrado pues que hay una posible mecánica de formas antiguas pues la gente ha explotado y están haciendo muchísimos fanarts muy guapos de posibilidades para un montón de pokémon y estoy deseando verlas así que ¿Queréis darle caña? No hay ningún tipo de spoiler, podéis estar tranquilos, así que 3, 2, 1, let's go. Lo primero es presentaros al creador de esta idea de protoformas y neoformas, de estos nombres, que es nuestro amigo el Esteba076, todo el mundo a seguirle en Twitter, lo tendréis en la descripción, por supuesto. Y eh, este chaval dijo, el 11 de junio, ojo a esto, hace un mes y pico, dijo... Eh, esto es pura especulación, esto es lo que yo me imagino que puede ser la mecánica eh, relacionada con el tiempo, obviamente, en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, las Proto y Neo Formas. Y el ejemplo ya es una sacada espectacular, compañeros. Proto, privi. proto es antiguo, ¿vale? Lo veis que es como Cavernícola y es, o sea... Es de los mejores diseños que he visto en mi vida para eh, Monkey y Primip en cuanto a, pues eso, una forma diferente. Tiene Moxie y Rockhead, eh, tipo roca lucha, obviamente ese, ese aspecto luchero no lo ha perdido en ningún momento, y tipo roca, por ser así como eh, cavernícola, ¿no? De las cavernas, la roca, buah, es... Espectacular, compañeros Pero diréis, oye, pero solo nos vas a enseñar este No, tranquilos, porque hay muchos más De hecho, el tío se ha currado con una presentación de la profesora Diciendo, oye, que esto es, pues gracias a la energía de Coraidon Con la, eh, las piedras con forma de estrella que se filtraron, ¿no? Las del logo, digamos eh, Hemos conseguido que tu Pokémon recupere su forma original Cambiando sus protoformas Bueno, una locura aquí que se ha vuelto eh, piruleta Me flipa, la verdad es que me flipa este diseño y vamos a ver más porque él ha dicho, chavales, si ponéis este hashtag, le podemos ir dando todos juntos, todos artistas. Madre mía lo que hay aquí, compañeros. Fijaos, este es del mismo Lesteva, ¿vale? Este no es de otro, este es del propio mismo Lesteva Y es un Pikachu y Raichu, en este caso, en vez de Proto Neo. Eh, ah, no, es Proto, perdón. <risa> He quedado fatal. Proto Pikachu y Proto Raichu, eléctrico fuego... Eh, como veis, está un poco basado en aquella filtración o aquel Pokémon beta que se decía que iba a ser Pikachu. Esta es una. O sea, es una pasada. Porque te, lo digo por los pelillos, estos que le salen de detrás, que son iguales, y el color más rojizo. Me flipa, la verdad es que me flipa. Y el Raichu ya es una sacada. Ha puesto el nepe encima de la mesa. De verdad, increíble. Con Rockhead, wow, Para pegar ahí unos Flare blitz y unos Voltackle de locos, ¿no? Esto eh, quita. Hace que no te puedas dañar, ¿no? O, o igual se me está yendo la pirula. Eh, me gusta, me gusta. Me tenéis que dejar en los comentarios cuál es vuestro favorito de todos los que voy a mostrar en este vídeo, ¿de acuerdo? Solo pido eso. Y un like, por favor. Un like se agradece una barbaridad. Seguimos porque vamos con lo que dice la comunidad. Hay muchísimos guapos Y este es de nuestro amigo Magnethon, Magnethon, Magnemite y, es, es, O sea, yo al principio pensaba que era Gigalith, os lo juro Pero es que es Magnemite, ¿lo, lo veis? Magnemite and Magneton on Stalagmite <risa> Es muy bueno, me gusta, me gusta Es como si fueran estalactitas En este caso sería roca eléctrico, pierde el tipo acero porque es proto Es también antiguo, ¿no? Buah, buah, qué diseñazo ¡Qué diseñazo! Y además me creería que estos Magnemites y Magnethons evolucionasen al futuro así, ¿no? Pasan de ser roca a ser acero, a ser eh, algo más eh, moderno, con electricidad, eh, moder no sé, imanes, es una barbaridad, es una barbaridad este diseño. Continuamos y vamos con eh, Mook, perdón, iba a decir Grimer Bueno, Mook, porque Grimer no está No ha puesto un Grimer, F en el chat Solo tenemos a, a Mook, pero me vuelve Loco, Proto Mook, también Antiguo, de lava hermanos Fuego, veneno, es Una exageración eh, Ah, que no lo estáis viendo, perdón, <risas> Fuego Veneno. Bueno, por supuesto, todos los artistas los estáis viendo para que podáis ir a verlos tan a gusto, ¿de acuerdo? Esto, con toda la tranquilidad del mundo, podéis ir a ver si tienen más o no. Yo voy a reaccionar unos cuantos y haré más vídeos para que tengáis. Así que, tranquilitos. Ojito, que este es, yo al principio tampoco sabía cuáles, compañeros, pero es Octillery y Remolite Neo. Primera forma futurista que es Increíble porque la verdad tiene mucho sentido Se convierte en un dron y en un misil Qué guapo Qué barbaridad Qué buenas ideas tiene la gente Eléctrico eh, a cero, pierde por completo El tipo agua, esto no estoy tan de acuerdo Me hubiera gustado más que fuera eh, Agua acero o agua eléctrico Algo así, algo más futurista Pero que mantuviese el tipo agua Pero oye, eh, que si te gusta a ti eléctrico acero Yo no te voy a discutir, eh. tú eres el artista Yo el youtuber, tranquilitos Me gusta, no está mal, un diseño un poquito más más estilo Pokémon se agradecería, la verdad. Seguimos y. Eh, tenemos a ¡La mama! ¡Otra forma, Neo! ¡Aguislas eléctrico acero! No, acero, perdón, fantasma. Es una espada láser. Es una espada láser, chavales. Eh, se tiene que acabar aquí el vídeo. Bueno, queda una, queda una. Eh, ¿Puede haberse la sacado más este hombre? O sea, una espada láser una espada de electricidad a en el futuro. Me gusta como piensas, me gusta como piensas Pancakes, señor Tiger Bread Te lo compro, no dice nada más ¿no? Bueno, forma escudo, ah, es, que, es que el escudo Además ahora es con forma así como futurista Buah, Qué desfase ¿No tienes otras formas? No F en el chat, y terminamos con No, no No, ¿por qué terminamos así, tío? Con lo bien que estaba Esta, ¿pero qué es esto? Un gallo un gallo, a ver, no está mal Para es... ser mi Pokémon favorito vamos a terminar un poco mal eh Fuego dragón, vale Rollo dinosaurio, entiendo, ¿no? O rollo, sí eh, eh. Chicos eh, Dice que quiere hacer Mega Blasic en Later Lo tiene por aquí, ¿no? Ay, Dios mío, pero qué aberración O sea, eh, que está guapo, eh Que yo no sabría hacerlo, pero Bro, no me gusta Para <risa> ser mi Pokémon favorito Pero mirad a este Torchic ¿Qué le pasa a este Torchic? Uy, no lo veis aquí, perdón ¿Qué le pasa a este Torchic? Está como, como si le hubiera entrado un poquito de, no sé, de ébola. Está ahí sufriendo, mátalo, por favor. Dios mío. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya encantado. Decidme en los comentarios que vuestra favorita es Blaziken porque no puede ser otra. <risa> Madre mía. Y nada, espero que os haya gustado. Apretad el botón de like, compañeros. Ahí, y pam, ¡pum pam. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!